Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta tercera mesa que en esta ocasión nos convoca a reflexionar sobre un tema muy importante para las transformaciones porque tiene que ver con la comunicación, cómo comunicamos también la necesidad de transformar. No solamente tenemos que tener razón, tenemos que ser capaces de comunicar esas razones y de poder ingresar también en el imaginario de nuestros pueblos. Esa es una tarea realmente muy importante porque la derecha y el orden constituido tiene todas las armas puestas en eh, cubrir ese frente de comunicación. El neoliberalismo ha desarrollado toda una manera de irse implantando, de ir construyendo un sentido común, de manera que se va naturalizando y no nos damos cuenta. Necesitamos ir generando otros imaginarios, otro sentido, que ahora sí podamos hacerlo común, pero para la transformación y para la reproducción de la vida de los pueblos. Y ese es un trabajo que hay que llevar a cabo día con día y a través de todos los medios. Entonces, por eso para nosotros dentro de esta Cuarta Transformación nos convoca la reflexión sobre cómo vamos a comunicar y cómo también vamos a hacer de la comunicación un medio para la formación y para la transformación de las conciencias.